Hola, muy buenas, Miguel Ángel Romero contigo. Un auténtico placer de estar aquí de nuevo. Y bueno, supongo si sabrás, si estás aquí, sabrás quién soy. Así que no te voy a contar más de mí. Uf, menos mal, ¿no? Dices ya, dices, te empieza a contarme. Hola, soy Miguel Ángel Romero. Pues no, estoy aquí hoy para hablar de nosotros, de ti, de mí y de lo que nos une. El sueño de hacer una formación mejor, más poderosa que ayude a nuestros clientes a alcanzar sus metas, ¿no? a, a liberarse de lo que les sobra, a alcanzar lo que quieren de una forma sencilla, de una forma fiable o segura, ¿eh? y más rápido de lo que lo harían solos. Es decir, la misión de la formación. ¿Y la misión de la escuela cuál es? Pues ayudar a todos aquellos que estamos involucrados en este sueño a que lo hagamos cada día mejor, que podamos ayudar realmente y aportar valor. Hoy llevamos ya 10 años, 10 años como escuela, ¿no? Casi nada. Bueno, llevo pues, 25 años de profesión y 10 años desde que ya me lancé, ¿no? Y dijimos, venga, vamos a ofrecer lo que hemos ido aprendiendo en todos estos años a aquellos que también quieren crecer. Muchas horas de formación, más de 2.000 alumnos, clientes, participantes, muchas alegrías. Y también, como pasa con cualquier proyecto, algunos sustos, a algunos, ¡ay, Dios mío, para habernos matado! Enfados, sin sabores, de todo ha habido. Pero en su conjunto ha merecido la pena, merece la pena y espero que siga mereciendo la alegría. Y aquí nos tienes dispuestos a seguir enredando. Ayer tuvimos una presentación online del décimo aniversario, de qué estábamos pensando, de proyectos que van a ir, y te contamos algunas de las cositas. Y dijimos que íbamos a ir contando día a día en vídeos más temáticos Cosas concretas que estábamos haciendo o que te ofrecíamos para que participaras. Porque si no participas, pues la celebración es muy pobre. Y vengo a hablarte de la gran fiesta que queremos celebrar contigo. ¿vale? Este es el, el objetivo. Como en todo cumpleaños que se precie, estamos de aniversario, ¿eh? ya 10, ¿eh? todavía nos dan las dos manos. El año que viene tendremos que poner el pie también añadido ¿eh? o hacerlo entre dos. Tiene que haber una fiesta, y no una fiesta cualquiera. Tiene que haber una fiesta, una gran fiesta, con tarta, con velas, ¿eh? con cantos, ¿eh? con juegos. Y te vamos a dar todos los detalles. Esto lo vamos a llamar la gran gala. ¿eh? Una gran gala donde vamos a poder compartir, hacer networking, disfrutar también de dinámicas. En definitiva, yo creo que va a ser una jornada de encuentro y de lanzar. Ya lo que también te hemos hablado y te contaremos en detalle, nuestro club de alumni, ¿no? Un buen lugar para crear y ya dar el carpetazo, ¿no? Ahí ya decir, ya está, esto está organizado para que podamos seguir comunicándonos, compartiendo y contribuyendo como escuela. Pero, pero claro, oye, pues una fiesta pues lo hace un niño en su cumpleaños o ya está, lo hace cualquiera. Ahora, no, somos formadores, no podemos hacer una sola fiesta. ¿Qué queríamos también? Celebrar como mejor sabemos, con una gran experiencia formativa. Sí, fíjate, nosotros empezamos en el, en el presencial. Bueno, de hecho cuando yo empecé hace 25 años, no había online. Bueno, lo que había online era, bueno, en fin, no, no, no se le podía llamar, más era teleformación o otro tipo de cosas. Pero en fin, hemos empezado en el, en el mundo presencial y nos encanta el online y creo que hemos llegado a, a lugares en online que se puede también tocar el alma, el corazón, transformar, hacer dinámicas. De hecho, no saltamos al online hasta que yo sentía que habíamos llegado a un punto en el que podíamos llamar a las personas y despertarlas y transformarlas casi casi igual que en el presencial. En este caso hay algunas cosas como darte un abrazo que no se pueden hacer en online. Por eso queremos hacer una gran celebración presencial. Y, y diciendo, oye, ¿y qué curso podríamos lanzar en, en, en estos momentos? ¿No? O como celebración. Y pensamos, oye, pues, ¿y si reeditamos alguno de los clásicos que han tenido mucha acogida? Un dinámica en autor, un maestro no verbal. Ya, pero esto supone que muchos ya lo habéis hecho. Y pensando y escuchando ¿eh? lo que vosotros, lo que vosotras nos pedís y nos contáis, de repente dijimos, fíjate que hay, un, hay algo que nos dicen muchos de nuestros alumnos, que es. Oye, aparte de aprender, aparte de divertirme, a mí me ha cambiado algo, me ha cambiado la vida. Ha habido un antes y un después, me ha transformado. Hacéis más allá de formación. ¿no? Y digo, ¿A qué te refieres? Pues que siento... Que yo venía de una manera determinada, con unas creencias, incluso con una identidad, con unos valores determinados, sintiéndome que yo no podía ser un gran formador, o que yo no podía esto, o que no merecía lo otro. Y todo esto que es más allá del currículum, del aprendizaje, lo he cambiado. Y me siento más poderosa, me siento más capaz, me siento con más opciones. Y es algo que se ha repetido tanto de gracias porque nos habéis ayudado a ser mejores, a transformarnos. Y en el mundo corporativo, bueno, ya sabéis que tenemos una consultora, se llama Actitudine, nos dedicamos a la transformación de las personas, al cambio de actitud, a hacer que la gente quiera. Y es muy común también que los clientes nos digan, me encanta trabajar con vosotros, porque conseguís que las cosas pasen. Cuando intervenís y hacéis vuestros talleres, vuestras formaciones, la gente quiere hacer cosas. Hay una transformación, hay una diferencia. Gracias por ayudarnos. Dijimos, pues hablando tanto de transformación y de cambio, no hemos hecho nada de cambio ni de transformación, no se lo hemos contado. ¿Podríamos contarles cuáles son las claves, los secretos de cómo se hace una transformación? Porque si se puede hacer es que hay un método. Digo, siempre que hay un buen resultado, hay un gran método detrás. Lo único que no sabíamos muy bien cuál era el método, así que hemos estado investigando, autoanalizándonos, modelando nuestros procesos y los de otras personas exitosas y hemos llegado a algo que creemos que puede ser una gran entrega, una gran herramienta, una gran baza para que vuelvas a dar un salto, estés donde estés, en tu profesión de formador. Así que gracias por, por, por pincharnos, por pedirnos, por alentarnos a que sigamos creando cosas. Y de hecho, este programa, el título del programa, lo hemos co-creado con vosotros en la sesión de ayer de presentación de los fastos del décimo aniversario. Eh, ya os pedimos ayuda y hemos seleccionado el que más votos tuvo. Eh, ya que os pedimos ayuda, hay que hacer caso al cliente. Así que, atención, porque la Escuela Europea de Formación para Formadores tiene el honor de presentar Transform Arte. Transformarte dos días para experimentar un proceso de aprendizaje profundo y cambio y llevarte la hoja de ruta paso a paso y las herramientas para diseñar tus propios procesos de transformación. Es decir, lo vives... Ya sabes que para la mejor manera de grabar algo y hacerlo tuyo es vivirlo. Ves si funciona y luego te vamos a ir destripando cuál es el proceso que estamos siguiendo y con qué herramientas podemos intervenir en cada una de ellas para facilitar el cambio que tú necesites imprimir a tu grupo. Transformarte el arte de transformar a otros y transformarte tú de mero formador a facilitador de cambios profundos. ¿Eh? La verdad es que la transformación, no la metamorfosis, son conceptos tan bonitos, tan potentes, y en el fondo cualquier proceso, cualquier proceso de formación es un proceso de cambio y transformación. ¿En qué consiste, para darte una base de qué te vamos a contar, ¿no? en qué consiste un proceso de transformación exitoso? Y aquí pues, podríamos citar mucha, eh, pues, mucha literatura, eh, grandes y famosos, eh, y sesudos señores y señoras ¿no? que nos contarían. Tal. Bueno, es un mix de todo lo que he ido estudiando, de todo lo que hemos ido viendo y de nuestro propio sentido común. ¿no? Y al final, los procesos más exitosos en los que hemos participado y nos han cambiado la vida a nosotros, o hemos ayudado a cambiar la vida de otros, o sea, primero tienes que ser consciente, mirarte al espejo ¿no? y tomar conciencia de dónde estás y de que hay una necesidad de cambio, es decir, un cambio pequeño, un cambio mayor. Esto ya dependerá. Si tú no tienes conciencia de que necesitas cambiar, no vas a poder ni a querer cambiar. Es decir, tenemos que hacerte ver, ayudarte a descubrir que donde estás es mejorable, que puedes quitarte dolor o puedes alcanzar mejores deseos. ¿Para qué? Para que tú puedas decidir y tomar la decisión de cambiar y fijar un objetivo a medida. Cambiar a otro es como mm, hacer una estatua de mármol. Hay que coger cincel y hay que ir quitando trozos. Esto no es cambiar, esto es mutilar, esto es obligar a alguien a hacer algo, pero en cuanto desaparezca la fuerza volverá. Si queremos que el cambio sea duradero, que sea homogéneo, tenemos que conseguir que la persona quiera y decida y se comprometa a cambiar. Esto es una parte fundamental, porque el que quiere cambiar irá para de solo. El que no quiere, prepárate a arrastrarle. En tercer lugar... Tenemos que ser capaces de trazar una hoja de ruta idónea para avanzar hasta el objetivo. Y dependerá, lógicamente, de cada proceso de cambio. La hoja de ruta será distinta, pero hay que proponerla, hay que venderla. Ya sabéis por qué y para qué te cuento esto, cómo se hace, etcétera. Y venderla, hay que vender ese proceso de cambio. Aquí es donde el expertise de cada uno, de cada una de nosotros, se aplica. porque Cada uno tenemos nuestra receta de cómo llegar del punto A al punto B. Eso nos hace únicos. Cuarto, superar las barreras y desafíos de una forma proactiva. Eh, bueno, el diseño de un plan lo soporta todo. Luego viene el día a día, la vida, el tiempo, las dificultades, lo que no contemplábamos. Cómo ayudar a que la persona siga adelante a pesar de, los, de, de las pequeñas dificultades o los desafíos. Y en quinto lugar, bueno, llegar a la meta. Poder celebrar todos los éxitos, todo lo bueno que haya ocurrido en el proceso de cambio, porque a veces nos olvida y es un detalle muy importante, y aprender. Tanto de lo positivo como de lo no tan positivo, del resultado y del desempeño que he hecho yo. De alguna manera esto es lo que va a estar en la base de transformarte. Aquí está. Esto es lo que te vamos a enseñar a diseñar y hacer. Cómo ayudar a que un participante, una persona tome conciencia, decida cambiar, ayudarle a entender y hacer suyo una hoja de ruta, un proceso de cambio, ser un estímulo y una ayuda para que puedas superar dificultades y a la, ayudarle a que haga suyo esta metodología para que no solo cambie una vez, sino que se haga más hábil en el cambio que va a ser la gran competencia de nuestras vidas porque cada vez la vida cambia más rápido cada vez hay más desafíos y ya aunque lo decía Darwin es que cada día estamos más conscientes no es el más rápido el más fuerte el que más el que mejor y más rápido cambia el que aprenda a cambiar va a ser el más exitoso Así que fijaos qué herramienta tan potente para nuestras vidas, para vuestras vidas y para las vidas de vuestros clientes y alumnos. Aprendizajes clave. Pues me gustaría estos seis grandes aprendizajes. Por un lado, que podamos entender muy claramente el proceso de cambio y transformación. Esto que te contar de una forma muy somera, oye, qué fases hay, qué etapas, ¿Cómo ha... qué intervienen cada una, cuáles son las claves de éxito, cuáles son las claves de liarla, que también es importante. Que lo vivas de una forma experiencial para integrarlo. Creo que la mejor manera de guiar a otro por un terreno, por una senda, es haberla transitado previamente. Y tomar conciencia de, oye, pues esto funciona aquí, para otras cosas como lo hago, para que lo puedas grabar e integrar en tu ADN. En tercer lugar, una guía paso a paso, ya sabes, marca de la casa para diseñarlo e incorporarlo en tus formaciones. La idea es no solo que, ¡ah, oh, qué bueno! ¿Cómo lo disfruta yo? No, aquí estamos para transformar a otros, para ayudar a otros en su proceso. Así que, para que lo puedas incorporar sea cual sea tu proceso de cambio. En cuarto lugar, herramientas para cada una de las fases, que nos ayuden a estructurar, diseñar y avanzar. Lógicamente, Vamos a hacerlo de una forma experiencial, por lo cual vas a vivir y te vas a llevar dinámicas muy poderosas para cada una de las fases. Y el gran objetivo para mí el gran aprendizaje es que tengas una nueva forma de ofrecer aprendizaje a tus clientes, que vuelvas a dar un salto de diferenciación. No, es que yo no soy dolo, no doy enseñanza, hago aprendizaje, hago cambio, ayudo a que las personas adquieran una nueva dimensión, un nuevo nivel, y sé hacerlo, este es el objetivo. ¿Por qué vas a saber hacerlo? Porque vas a tener el mapa del tesoro, queremos compartirlo contigo. Bueno, pues en la línea de todos estos aprendizajes clave, al final, para que nos situemos, ¿qué es lo que te voy a contar? Dices, vale, esto está muy bien, pero en concreto, bueno, pues mira, hay una, hay una herramienta, bueno, modelo se llama la curva del cambio que hace que entre el pasado ¿eh? lo que era o el presente y el futuro que viene pues hay como una barrera no entre ahí estoy es decir la vida siempre es cambio es evolución y entonces entre que viene el cambio por un lado ¿eh? una propuesta bien sea por mi parte o bien sea ajena muchas son ajenas y no tan deseadas hasta que el cambio esté incorporalizado es como una curva que podemos pasar por cuatro etapas cuatro estadios Primera etapa, la negación. No Oye, No, hace falta cambiar, esto va a pasar, esto no es para mí, esto es para otro. ¿sí? Una segunda etapa, la resistencia. El cambio viene, es inobjetable, ya, pero no me da la gana. Yo pues, no me quiero poner la mascarilla, ya, ya pero es que es obligatorio, ya, pero yo no, no me la quiero poner. Otro, bueno, cualquiera de las resistencias que nos oponemos ya está muy bien, pero es que en mi caso yo es que no puedo, yo, o yo no quiero, o... Estas dos fases de negación y resistencia son dos fases que son un tanto reactivas, van contra el cambio, van intentando hacer que lo pasado sobreviva a la expectativa de futuro. Sin embargo, hay como una frontera entre el pasado y futuro, donde hay veces que no lo tengo muy claro, pero lo intento, estoy explorando, pruebo a ver cómo hacer el cambio, y hay ocasiones en las que me puedo estar ya comprometido y el cambio ha pasado a formar parte de mi vida, luego ya no sería algo novedoso. Como veis he señalado tres puntitos. Punto 1 entre negación y resistencia. Punto dos entre resistencia y exploración y punto tres entre exploración y compromiso. Esas son las tres grandes puertas, los tres grandes desafíos para ayudar a que alguien transite más fácil, más rápido, con más seguridad y con más garantías por la curva del cambio. Ahí es donde vamos a centrar en entender bien todo este proceso y esas tres grandes puertas. Para ayudarte a pasar. Dos días dedicado a esto. Es apasionante. ¿Qué herramientas te vas a llevar? ¿Con qué herramientas vamos a trabajar? Pues mira, empecé por bici y por gusto personal, por desarrollo personal, a, a buscar herramientas de ciencia del comportamiento, ¿eh? de, de cómo cambiarme a mí y de cómo ayudar a cambiar a otros en mis equipos cuando trabajaba en corporaciones. Y estas herramientas las he ido luego transfiriendo mi día a día a la formación. A veces de una forma notoria, a veces parece estar enterrada, no, no se nota que has hecho nada, pero ahí están. Y son las herramientas que voy a compartir contigo, estas siete herramientas principales. Hay más, pero estas siete son las guías con las que vamos a trabajar para cómo abrir y transitar por cada una de las puertas en la curva del cambio. Te vas a llevar herramientas de psicoterapia gestal. Esto es, bueno, pues una disciplina que es la, la llaman la terapia del darse cuenta, del tomar conciencia, que es para, una vez que tomas conciencia, aparece ese dolor o ese deseo y es lo que te ayuda a veces a decidir ponerte en marcha. Vamos a ver cómo transferirlas a un proceso corporativo, ¿eh? a cual, no es que sea de desarrollo personal, es cualquier proceso. herramienta de programación neurolingüística. Los que me conocéis sabéis que soy un apasionado de la, de la PNL, de la programación neurolingüística, soy master trainer y aplico muchas pequeñas herramientas en mis formaciones. Os voy a decir parte de las que utilizo, muy sencillas para que las puedas incorporar a las tuyas. Vamos a trabajar también con algunas herramientas de bioenergética. Es decir, que al final es utilizar la energía del cuerpo, la conciencia y el poder de la activación. Por darle para que lo puedas entender, es decir, cómo meter el cuerpo en un proceso de cambio. Me parece que es una herramienta maravillosa porque a veces la cabeza es capaz de hacer unos cambios, pero el cuerpo tiene una conciencia diferente y algunos que no entramos por aquí, entramos por el cuerpo. Herramientas de neurociencia, de influencia, de persuasión, de cómo seducir, convencer, llevar, eh, tanto del lenguaje interno y del lenguaje externo. Coaching ontológico, pues herramientas de acompañamiento, de preguntas poderosas, de cómo trazarte planes de acción exitosos, de cómo trabajar creencias y capacidades. Hipnosis ericksoniana, una herramienta poderosísima, no es hipnosis de espectáculo, hipnosis de cuando veas el péndulo te convertirás en gallina. ¿no? Es una forma de ayudar a tu mente, lo hacemos de forma natural, a crear escenarios, a crear evocaciones futuros que nos sean más útiles y provechosos. Y vas a aprender a poder hacerlo para regalarle visualizaciones poderosas y transformadoras a tu público. Y analizaremos también algunas herramientas de alto impacto que suponen saltos de conciencia, empoderamiento y ver cómo puedo seguir avanzando. Así que como ves, tela, telita, tela. Me parece que es un gran taller, una gran oportunidad. Y además de todo, discúlpame que te lo diga, poder disfrutar cara a cara, vernos tocarnos y vivir una acción formativa. Oye, fruto ya de más de 25 años de experiencia. Mi compromiso es que sea una de las mejores formaciones que hayas podido vivir en tu vida. ¿Mm? Tanto si estás, ya lo veremos, ¿eh? con nosotros o lo estás haciendo a distancia. Algunos datos de Arte bueno, Pues será en junio de 2022. Estamos todavía cerrando, pues teníamos una reserva, pero no la habíamos cerrado del todo por aquello de cómo está esto de la pandemia, se podrá viajar, no se podrá viajar, mascarillas sí, mascarillas no, y hemos esperado un poquito y ahora dicen, ya es que ahora está, estamos cerrando hotel, pero será un fin de semana, dos días a jornada completa, viernes y sábado de junio, todavía por cerrar. ¿vale? O sea, va a estar, pues eso, es decir, alguno de estos, bien 3-4 o 10, 11 o 17, 18, 24, 25, volveremos lo antes posible, uno de estos fines de semana de junio. Eh, dos opciones para poder participar. Bueno, es jornada completa, quiere decir que empezaremos prontito por la mañana, el primer día un poco más tarde, diez y media, para facilitar que los que estén cerca puedan llegar en el mismo día, y acabaremos tarde, eso sí, el domingo, el, el sábado, el segundo día empezaremos prontito y acabaremos también tarde en la noche. Y sí deciros que aprovecharemos ello que va a haber una fiesta, una gala. Esto será como colofón domingo por la mañana, donde también se apuntará más gente que no ha, no ha participado en este taller de transformarte, pero quiere estar con nosotros para, oye, pues hacer networking, participar, compartir, celebrar y disfrutar también. O sea que habrá una mañana extra, por lo cual si vienes a todo, que ya que estás, espero que sí, serán dos días y medio con nosotros. Dos opciones para participar, como decía. Va a ser presencial, lo vamos a hacer en un hotel céntrico en Madrid. Así que será una gran oportunidad para volver a ponernos cara, cuerpo, abrazos y, y compartir. Y no, por primera vez lo vamos a hacer mixto, va a ser presencial y a la vez también lo vamos a hacer por online, directo, en streaming. Estaremos portando en dos escenarios, el escenario presencial y un escenario a través de la sala de Zoom, donde habrá dinámica, participación, etcétera. O sea, que vas a poder participar. Que puedes viajar y estar con nosotros en Madrid, maravilloso. Oye, que no puedes o no quieres, lo podrás hacer desde cualquier lugar del mundo, disfrutando y participando a tope. Así que, ¿más fácil? No te lo podíamos poner. Estamos además muy ilusionados porque es la primera vez que estamos haciendo un diseño para que funcione una experiencia poderosa simultáneamente. Que no la gente online que no sea un mero observador, ¿no? o, o que la gente que está en el presencial, que no, en vez de estar con la camarita, esté ahí sentado. No, queremos que sea mixto, muy potente, por lo cual también creemos que puede ser una oportunidad de aprendizaje interesante. ¿Qué más? Bueno, pues igual te está preguntando, vale, muy bien. Y esto qué, ¿cuánto cuesta o cómo va? Esto no lo vais a regalar porque sois muy majos y hombre, majos somos, pero no te lo vamos a regalar. Esto va, a tener, tiene un precio. Esto tiene, yo creo que tiene un valor. ¿Cuánto vale para ti? Saber transformar o ayudar a que otros se transformen. Crear las condiciones para que tus proyectos de formación no solo se lleven conocimiento, sino que se lleven toma de conciencia, ganas, de cambiar, modelo para poder cambiar, un compromiso, una hoja de ruta y hábitos o formas de actuar para comprometerte en la acción y el resultado. ¿Cuánto vale eso? Yo te digo que eso incrementa tu precio de mercado. Eso te va a hacer poder llegar a otros clientes y más en una época donde necesitamos ayudar a que nuestros clientes privados y corporativos cambien más y cambien rápido. Creo que es un de ver como formador, como facilitador, tener actualizadas nuestras capacidades de un facilitador de cambios. Dicho esto, como decimos, transformarte, una edición especial, 10 años de la Escuela Europea de Formación para Formadores, dos días para experimentar un proceso de aprendizaje profundo y cambio y llevarte la hoja de ruta paso a paso y las herramientas para diseñar tus propios procesos de transformación. Esto, como hemos dicho, presencial en Madrid, U online directo vivencial que incluye pues un certificado de experto en procesos formativos de cambio materiales y guías prácticas y acceso de por vida a la grabación porque lo estaremos grabando durante el presencial es lo que yo he hecho en falta no que es como ay Dios mío me hubiera encantado lo lo vives pero luego hay cosas que a mí se me olvidan pues aquí lo vas a tener en las dos vías tanto si vienes en presencial o online tendrás la grabación de por vida atención ya no lo habéis preguntado lo digo no incluye alojamiento ni manutención es decir, hay gente que está en Madrid, por lo cual no lo quiere. Hay gente que aprovecha y viene a visitar a alguien. Hay gente que prefiere estar en el mismo hotel. Sí habrá precios especiales para vosotros. ¿Mm? Pactaos con el hotel y os daremos referencias y ayuda para oye, distintos presupuestos. Pues mira, es que esto a mí se me va un poquito, quiero algo más económico. Bueno, os daremos pistas y ayudas para que os organicéis. Pero en este caso es un hotel céntrico donde lo haremos. ¿eh? Y tendrás que ocuparte tú de gestionar tu comida, tu cena, tu alojamiento, tu desayuno. Pues vas a poder pagar hasta en dos plazos. ¿sabes? ¿Y cuál es el precio de la edición? Pues mira, te digo, yo, las herramientas que te vamos a contar ha sido mi inversión en procesos formativos que han durado años y muchísimo dinero. Todo resumido, organizado y estructurado. Vamos a poner un precio muy bueno y muy potente para ti. Por tan solo 1000 euros vas a tener la posibilidad de vivir este gran taller. Ojalá dices... Eh, pues muy bien, oye, pero... Estamos de aniversario, ¿no? Este... Hombre, no sé, yo creo que un detalle... Hombre, yo creo ya los mil euros es un detalle, ¿no? No, hombre, pero, pero más, ¿no? ¿Os gustaría más todavía? gustaría que hubiera un regalo por nuestra parte también, por haber compartido con nosotros estos 10 años? Yo creo que tiene todo el sentido. Por lo cual, vamos a dar una oportunidad. Atención, gran oportunidad. No sabemos si vamos a hacer este taller en el futuro de nuevo o no, también dependerá de vuestro feedback, ¿no? yo creo que el taller va a ser una experiencia brutal, Ahora, habrá que verlo, no sé si lo haremos de nuevo o no, pero de momento esta es una oportunidad, así que edición especial 10 años de la escuela, tachamos los 1000, no va a estar ahí, y atención porque para ti vas a poder acceder en presencial o en online en streaming, en vivo y en directo, 497 euros. Además lo podrás pagar hasta en dos plazos, sin intereses. Es una buena oportunidad. Yo creo que es una gran, gran oferta. Eh, tiene un límite, como os diremos el domingo. Eh, dice, bueno, claro, ¿cómo contato todo esto? Yo, oye, que sí, que me ha encantado, que cómo lo hago, que yo quiero, ¿no? Que quiero estar ahí. Porque, claro, pues el domingo te contaremos cómo reservar ya tu plaza. En dos días tendrás... El vídeo Y si tienes preguntas, el lunes 11 de abril a las 19 horas de Madrid tendremos una sesión en vivo por Zoom para responderlas. Es que yo el lunes no voy a poder estar. Mándanosla por mail, por WhatsApp, háznosla llegar. ¿Cuál es tu pregunta? Igual te la respondemos a ti y ya está, pero así nos hacemos idea de las dudas que pueda haber para responderla en directo también para toda la gente. Y dejar resueltas esas preguntas frecuentes que, que se, si te ha ocurrido a ti, se la va a ocurrir a otro. Así que, por favor, atención al correo y al WhatsApp, donde estaremos comunicando. Mañana sábado, información sobre el club de alumni. ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Qué hemos creado? ¿Cuántas actividades y, y oportunidades tiene ahí dentro? ¿no? ¿Cómo funciona? El domingo, las superofertas que te hacemos. No solo del programa que te estamos hablando ahora, de Transform Arte, sino también de, de aquellas otras opciones de acceder a Enamor Enseñando Express, al presente de Enamor Enseñando, a todas las nuevas ofertas de productos y combinados que te podemos ofrecer. Y el lunes, sesión de dudas y consultas en directo. Cada día te irá llegando un, un correo, una comunicación, para que accedas a un vídeo, a una información. Y cualquier duda, ya sabes que estaremos encantados. Y por favor... Por favor, me encantará que aproveches esta oportunidad. Regálate una experiencia formativa brutal de dos días de compartir también con tus compañeros y con nosotros esa experiencia. Por 497, transformarte el arte de dirigir procesos de cambio exitosos. Espero que te haya resultado interesante. Cualquier cosa nos tienes a tu disposición. Un beso, un abrazo, hasta siempre. ¡Hasta luego!